sea bueno o malo momento, tengo que ver esto Hey guys Episodio 225 de este vlog eh, está lloviendo afuera lo cual es maravilloso Se acabó la Nami Vlog Dad así que vuelve el vlog normal Tan tan Hay ciertas tradiciones que no se pierden con el paso del tiempo Es tradición que la gente en esta fecha queramos ponernos nuevas metas y romper antiguos hábitos, son los propósitos de Año Nuevo. Claro, porque los cambios de hábitos sólo nos basamos en la fuerza de voluntad. Y en realidad la fuerza de voluntad es otra forma de decir energía disponible. Y la energía disponible la tenemos para para muchas cosas, no solo para cambiar los hábitos. Todo hábito tiene tres elementos. El recordatorio, la rutina, la recompensa Sea bueno o mal hábito, tiene un recordatorio, una rutina y una recompensa Dicho esto, deberías analizar tus hábitos actuales Para descubrir cuál es el recordatorio y cuál es la recompensa Porque lo más probable es que no, no es que quieras crear un nuevo hábito Sino que quieras reemplazar uno antiguo Y de esa forma eh, es mucho más fácil Cuando declares que quieres cambiar un hábito No digas, quiero ser más saludable o quiero fumar menos, o quiero bajar de peso. Tienes que hacerlo contando estas tres partes. Cuando me den ganas de fumar, pondré el reloj con un countdown de 5 minutos. La recompensa es llegar a la cuenta final y no haber fumado. Así es como dejé de fumar. Tal vez bajar de peso, quiere decir, no sé, cada vez que tenga hambre, tomaré un vaso de agua. O cada vez que llegue a la casa, tomaré la escalera. Recordatorio, rutina. Y la recompensa es intrínseca, entonces tienes que aceptar que va a costar al principio. Reprogramarte tus hábitos es, es cambiarte de antes mol... duele. Así que busca busca ayuda, busca gente que haya logrado, y qué sé yo, para hablar de esto y que te dé fuerza. Te vas a dar cuenta que todos los hábitos buscan cumplir un, un deseo incontrolable, Un antojo de algo. Descubre cuál es ese algo y cambia la rutina manteniendo el recordatorio y la recompensa. Y lo otro, tienes que sí o sí creer que se puede hacer. Creer que puedes hacerlo. No importa cuánto hagas, eh, cuántos recordatorios te pongas, cuántas rutinas cambies, que al final crees que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer. Cambio de hábito es un gasto enorme de energía, así que hazlo uno a la vez. Y hazlo, ojalá. Por 66 días seguidos. Lo ideal es que una rutina de un hábito sea el recordatorio del siguiente. Por ejemplo, cuando suene el despertador, me tomo un vaso de agua. Cuando me tomo un vaso de agua, lo dejo en la cocina. Cuando esté en la cocina, pondré la tetera. Cuando ponga la tetera, iré a duchar. Créanme, yo lo he intentado y, y me ha resultado un par de veces. Aquí hay un bastancito alucinando con las figuritas. Ah, está en un Indes. Miau, miau, miau, miau, miau. miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau. ¡Ali! ¡Halo Kitter! Ahí no nos vemos, pero estamos de vuelta aquí para ver Rock One. No, en Linter la linterna, ponle la Nintendo. Ah. para, vale, de vale, vuelta. Vale, estamos a de vuelta en el cine para ver Rock One. Oh, qué raro me veo hacer los lentes. Sí, prima a verla de nuevo. Mira con Bastian que no la había visto. estamos terminando de ver esta película. Si tu madre la voy a poner.